Bueno, eh, no lo habéis visto, apenas caminar, porque es que prácticamente no camina, o sea, apenas se mueve, apenas interactúa con el mundo, y estamos intentando de ver qué es lo que tiene, pero no es fácil. Entonces, aún así, hemos hecho muy buenos progresos. Bueno, como veis, vamos a juego, <ríe> porque hace frío y ahora tiene que estar aplicadita. Hemos hecho grandes progresos. La nueva célula le va muy bien, y vais a ver. Bien. Nos ponemos de pie. Acabamos de tomar el vibrón muy bien, ¿eh? a sus amiguitos, ella, digamos que esta manita y esta pierna mmm, le cuesta mucho, entonces, si damos así un poquito, ves, oh, eso ya ha sido un salto, esta hoy atlética, entonces ella tiene que ir aprendiendo a moverla y a moverse con todas sus limitaciones, entonces, como no tiene fuerza, no tiene nada de fuerza, estamos intentando... Todos los días pues que ya vaya cogiendo un poco de fuerza ahora está levantando esta ¿ves? a ver si la apoya un poquito tiene que ir ya como ha tomado el viberón igual ahora está intentando hacer pipi a ver preciosa vamos a ver ahora la apoya vale perfecto tengo que estar muy pendiente porque a veces si se abre así Poquito de cariño, siempre es una buena motivación para un bebé. ¿Ves? Ella, esta, la puede mover así un poquito, pero le cuesta muchísimo. ¿ves? Tiene algo aquí que tenemos que ver más adelante, pero tiene que recuperarse un poco. Y, y sobre todo el problema creemos que está aquí, su cabecita. Entonces no sabemos si es de nacimiento, por la meningitis, o por lo que sea. Vamos un poquito más. La colita sí que la muere mucho. ¿La más, vale, vale, hacemos un poquito y ahora aquí le ayudamos un poquito, un poquito, ve, ve, ve, ve, como la rec... ¡Wow! ¡Eres una machín! Bueno. Y ahora va a intentar mover esta. Si doy un poquito de apoyo, ves, muy bien. Y ahora está un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno. Ahora está muy bien. Y poco a poco vamos aprendiendo a caminar. Tenía que haber nacido ya sabiendo, pero bueno, este no es el caso, así que tenemos que hacer. No nosotros el trabajo de su mamá y de su desarrollo embrionario Un poquito más. Bueno, espérame, vamos a ir hacia adelante así la veis, porque es tan bonita. ¿Qué? Y que vale la pena verla. A ver así. ¿La veis? Mejor así. Mira. Ya, yo creo, Edo, es como si tuviera discapacidad intelectual, hubiera sí. nacido prematura, con algún problema congénito, porque es un poco todo, ¿no? ¿no? Sí. Sí, es, o sea, ella está, pues eso, está ahí, pues eh, ella y el mundo, ella está como en su mundo interno, ¿no? Entonces, bueno, tiene que empezar a despertar al mundo externo. Es importante, porque mientras sea el vivero no pasa nada, porque bueno, se lo podemos dar. Pero luego va a haber un momento en el que ya te haga que buscar el agua. Te que buscar la comida. Y te que comer, ¿verdad, preciosa? ¡Uy, me has visto ahí! ¿eh? A ver si puedes dar un pasito. Y a veces la dejamos así y esperamos a ver si ella se anima. Y si se anima a dar un paso, entonces la ayudamos. Un pasito, pasito, un pasito. ¡Muy bien! ¿Eh? ¿Un Ahora, ¿cuál? Ahora, no está sentado ninguna estar de pie ya es un buen ejercicio para ella. Al principio no se sostenía, ¿no? o sea que es un gran avance. Mira la colita. Mira la colita. Pues vamos a seguir un ratito así. Y también nos enseñaremos un vídeo. Mira, nada, está haciendo pipí. Muy bien. Voy a coger un poquito para limpiarlo. Para sacarlo y ahora lo limpiaré. Muy buen pipí, oye. Estamos muy hidratadas. Es una gran cosa. Vamos a adelantarnos un poquito. Bueno, allí. Oye, está más guapa. Sí. ¿No lleva su collar? Ah, es verdad, le hemos quitado ya la vía, o sea, porque está, está comiendo bien, ¿veis? Ahí no lleva el collarcito, ni aquí, aquí lleva el pelo pelado, bueno, no lo veis, pero aquí lleva el pelo de la vía. Y ya no la lleva. O sea, que es uno alta malta. <ríe> Os y ya está. Venga, mira mira, mira, mira, mira, vais a verlo ahí en primer plano. ¡Oh, cómo mueve la manita! Muy bien. Y ahora, esta. La tienes que mover tú. Ahí te lo mando mucho. ¿Tan? tan pequeñita que... Un poco que ha levantado mucho. ver, ven aquí. Ven aquí, un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito, muy bien. Muy bien. A ver, a ver, a ver, que nos inclinamos ahí mucho. Mira, ya mover. Mira. ¡Oh, muy bien! Pues ahora, un pasito más. A eso no lo he movido yo, ¿eh? Vamos a descansar un poquito así estando de pie.